bueno este vídeo va a ir sobre otro huerto mandala es otro tour pero no es el mío es el de mi hermano mi hermano ha alquilado una casa un kilómetro escaso de donde vivo y ya había hecho huerto en su momento vale pero bueno uh, se ha animado con todo esto huerto slow me pregunta muchas cosas y yo disfruto mucho y viendo la evolución esto que veis aquí son los bancales centrales yo en mi caso los eliminé uh, pero claro es un espacio muy bien aprovechado y fijaros cómo están las habas. Es una consulta que, que, que es frecuente entre la gente que empieza es eh, tienen hongos, efectivamente, ya lo identificáis bien, estos son hongos, y, y ¿qué les tiro? No les tiras nada, es que estas habas ya están en su, en su ciclo final. ¿vale? Ya empezó a venir el calor, eh, Uh, ha estado lloviendo estos días atrás prácticamente que quedan las, las vainas que veis ¿vale? entonces siempre hay dos opciones con estas vainas o las cosecháis todas y las pequeñas o las coméis como Habitas Baby y las otras las, las cocináis como habas normales o hay gente, yo lo he hecho algunos años, que si quieres guardarte la semilla, esto es variedad eh, agua dulce um, lo que haces es que las dejas ya hasta el final que se sequen allí en la mata todo dependerá de la rotación de cultivos y de lo que hagas a continuación para no alargarme mucho, uh, os voy a decir, porque esto sí que es importante, que este espacio es donde hicimos el vídeo de, de regeneración de suelos, ¿vale? Y esto, francamente, aquí el pico rebotaba cuando lo clavábamos en el suelo. El suelo está muy compactado. Y estas habas, apenas uh, arañamos un poco la superficie, las pusimos lo justo para que quedaran tapadas, ni labramos, ni movimos la tierra, ni nada de nada. Y lo cubrimos con hojas secas de aquí del bosque, que, que hay muchas, entonces, eh, bueno, ya veis, esta variedad es la misma que, que está en mi huerto, que está en mi huerto que he quitado hace poco, y que, que en mi caso crecieron la mitad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el, el no laboreo del suelo no es un factor eh, limitante, y quiere decir que aquí, eh, ya lo tenemos comprobado, con solo una hora más de sol y un poco más de altura, con, con entre 1 y 2 grados más de temperatura eh, por la mañana, bueno pues todo crece mejor por eso que muchas veces no os agobiéis si veis que vuestro huerto tiene bueno pues no funciona del todo bien a veces no es cuestión de ir tirando productos y, y ver qué le pasa sencillamente es que no estáis en un sitio óptimo para tener un huerto que es lo que me pasa a mí pero aún así ya lo veis, podéis hacer huerto e incluso tener un canal esto de aquí que veis son pimientos y berenjenas. es muy típico plantarlos en el, en el mismo bancal, yo lo he hecho muchas veces fijaros que está montando la, la manguera exudante y vamos a seguir uh, con estos. Aquí hay cebollas y el, lo que lo que hay... No, cebollas, puerros. No, cebollas. Sí, cebollas. Hostia, no veo bien. Uh, y las cebollas estas lo que hizo es unas plantarlas separadas y las otras, lo veis aquí, y las otras están, están plantadas uh, todas juntas. O no, o no, no, las plantó todas separadas ¿eh? bueno, ya veis que no es mi huerto y no lo, no lo conozco con profundidad guisantes, guisantes de la variedad alderman, estos son de medio enrame ¿vale? han ido súper bien, muy productivos lo mismo que con las habas aquí no no pusimos nada de, no labramos el suelo quizá lo picó en, al, en alguno de los dos pero, en uno de los dos pero no lo recuerdo el, el caso es que ya veis, ya veis la, la diferencia esto es tremendo eh, eh... Y aquí veo que hay una, una flor que ha salido de otro color. ¿Qué es esto? Esto es mutante. Bueno, entonces el, el, fijaros que, que esta otra variedad es rondó. Son, más, son, más, son vainas más o, más o menos del mismo tamaño, pero la mata esta es baja. Y aquí las, las malas hierbas sí que se han desfasado un poquito, el trébol manchado. Recordar que el trébol manchado es una planta bioindicadora de que el suelo está, está equilibrado, está bien, ¿vale? Entonces, el, eh, buena señal. Y esto ha aparecido a partir de las intervenciones de comenzar a plantar aquí los movimientos que ha habido. Fijaros que el, el simple hecho de poner bancales hace que la escorrentía del agua ya no, ya no sea uniforme, se retengan nutrientes cuando el agua baja, cuando llueve mucho, en, en el límite de los bancales y esto ya genera procesos de cambio en el... En los, en los bancales eh, y en el suelo. Aquí veis más, más guisantes eh, rondó. Fijaros que aquí también, en su caso, no tiene muchas piedras como el mío y está haciendo pruebas con distintos materiales. Bueno, esto está bien. Siempre te acabas quedando con algo que estéticamente te gusta más o que es más asequible. Bueno, es todo un proceso. No, no tenéis por qué tener el huerto... No vais a acertar el huerto definitivo que vais a hacer, que vais a tener a la primera. Más guisantes rondó... Uh... Fijaros la diferencia entre el visante de, de mata baja a veces y el de mata alta, el de medio enrame. El de medio enrame el, el tiene la ventaja, aunque este ha crecido un montón, este Alderman, madre mía. Eh, fijaros que el, bueno, el tema de las malas hierbas en el medio enrame puede ser más fácil de gestionar. ¿eh? Esto es, eh, es este trigo. Hostia, esta memoria. Yo no puedo tener un canal así. Soy el peor youtuber de la historia. El Espelta. Esto es espelta, esto es espelta que le trajo su amigo Pera y que, bueno, está aquí, vamos a guardar la semilla y ya veremos. Y entonces aquí sí, aquí están las cebollas, aquí sí, aquí están las cebollas plantadas juntas. O sea que vamos a sacar un vídeo muy chulo de aquí, viendo la diferencia entre unas y otras y cómo el, el volumen es el mismo. He visto en Instagram la gente de Ibarra Berry que se dedican a hacer cestas y, bueno, viven de esto, entienden, entienden. Eh, que lo que hacen es que, la, me parece que eran ellos eh, las plantan juntas como os dije que se puede hacer y entonces separan una o dos uh, para, para las cosechan como tiernas y dejan una que es la que se acaba haciendo grande me pareció que la estrategia es genial mucho mejor que la que yo utilizo de, de juntas o, o separadas entonces veis aquí el, el, el bancal de los puerros aquí sí, unos están plantados solos y los otros están, están plantados todos todos juntos, otra vez la misma prueba, veis que bueno, el, aquí debajo el níspero, mucha materia orgánica, esto es bueno para el compost, como estructurante, por último los ajos, los ajos eh, eh, probablemente falta potasio en el suelo, podrían estar más grandes, pero no van a ir mal, si salen ajos pequeños nunca os agobiáis, necesitan mucha materia orgánica en el suelo, necesitan nutrientes, mucho potasio, entonces el, si son pequeños pues para las lentejas, no hay problema. No los vais a usar como, como, ajos, uh, como dientes de ajo separados, pero para las lentejas y andando. Aquí las, las lechugas, uh, planto, bueno, vamos a estar comiendo lechugas intensivamente llegado el momento. No tiene mucho sentido cuando ya están a punto de cosechar, dejarlas e irlas consumiendo, porque acaban espigando con mucha rapidez. Entonces, bueno cuando llega el momento de cosechar, hay que cosecharlas todas. Y aquí fijaros que esta línea está marcada con palos. Uh, aquí están las, las um, alcachofas, esto para la gente que, que empezáis también, la alcachofa nunca se pone en los bancales en el centro porque puede estar 5 años, incluso 7, en el mismo sitio. El primer año os va a producir una alcachofa pequeñita, es decir, ¿pero esto qué es? ¿qué he hecho mal? Esto es normal y a partir del segundo año empieza la producción copiosa. Cuando ya llevan demasiado tiempo en el, en el mismo sitio ya... ...la cosa se desmadra... ...veis aquí las gallinas que estaban en casa... ...que ahora están en esta... ...aquí están mucho mejor... ...entre otras cosas porque aquí no entran en mi huerto... ...y esto, esto es un factor importante... ...fijaros que aquí ha hecho medio bandala... ...y aquí está haciendo compostaje en el... ...en el... ...en el bancal... ...y es así, es la estrategia que, que ha ido siguiendo... ...aquí en los bancales... ¿eh? ...los llenó de materia orgánica, de ramas, de hojas secas... ...de aquí del bosque, de todo, de todo el entorno... Uh, importó materia orgánica y la introdujo la puso en el suelo y esto ya provocó cambios que a la hora de plantar los guisantes pues mejoraron las condiciones del suelo también donde están las, las cebollas y donde están uh, los puerros y bueno uh, ya veis que aquí ahí eh, están los calabacines este esto que veis así como como serrín esto no es un acochado esto es el, el fijaros que aquí hay cáscaras de huevo um, Incluso una etiqueta aquí de un, de un. Bueno, esto es normal, esto pasa, ¿vale? Esto viene del compost, del compost que hacen con los residuos de la cocina. De modo que en este huerto no solo estamos produciendo alimentos sanos, sino que además nos hacemos responsables del residuo que producimos y lo transformamos en un recurso. O sea, qué chapó Y aquí, ostras, si, si yo le quería decir, mírate el vídeo de Más las Viñas, el último vídeo de Sergi Caballero, porque explica cómo hacer que el tomate empiece con mucha raíz. Uh, es un vídeo buenísimo y os voy a poner la tarjeta aquí arriba pero ya están plantados los tomates, aunque va a plantar más cuando quitemos bueno, hay que mirar las rotaciones cómo van a ir, pero van a haber más tomates en los otros bancales, en cualquier caso bueno, aquí están y, y aquí pues no recuerdo que hay me parece que no hay nada, ah, Sí, sí, sí, sí aquí ha utilizado el mismo sistema que yo de poner estos palos para marcar donde, donde ha puesto el maíz y fijaros que el maíz empieza a salir y esto con el maíz, bueno, yo os lo explicaré. Si vais a hacer milpa, uh, bueno, yo os lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Aunque como que mi huerto va tarde, bueno, no servirá, si estás empezando, no te servirá para este año. Va, te lo avanzo. No plantéis a la vez el maíz y la judía, porque el, la judía uh, germina antes y crece más rápido. Entonces, esperaos a que el maíz tenga un palmo. Pero esto os lo explicaré en otro vídeo. Y bueno, eh, aquí en el centro no sé, no sé qué va a, va a ir y todo esto queda espacio para yoga, quiere montar una piscina. En fin, eh, ya veis que es todo el mandala, eh, distintos materiales para hacer el borde de los bancales, depende de los recursos que tengas. Nos vemos en el próximo vídeo, os dejo con los pájaros del bosque.